Hola, aquí informáticos por un mundo mejor, también conocidos en inglés como Techies for a Better World. Bienvenidos a nuestro canal. Si te interesa aprender sobre el mundo y cómo podemos intentar mejorarlo, te recomendamos ver las listas de reproducción y nuestros vídeos, los cuales también puedes encontrarte por nuestra página web. Puedes encontrarla tanto en la descripción de este vídeo como en la del canal. Dentro, aparte de los vídeos que he mencionado, también puedes autoevaluarte para comprobar cuánto has aprendido. Si quieres saber cosas más allá de los vídeos, te recomendamos el apartado de información adicional. ¡Nos vemos!